Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Bienvenidos a este ejercicio de oración con la palabra de Dios. Meditando los textos de la Sagrada Escritura que vamos a orar y que el Señor nos va a regalar el próximo domingo que viene. Este domingo que viene estaremos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios, uno, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, hasta este te decía. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Misterio de Dios que invocamos o que hacemos presente cada vez que nosotros vamos a iniciar nuestra oración, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos mirando, estamos invocando, estamos contemplando a nuestro Dios, al Dios uno y trio. Me alegra poder compartir este espacio con todos ustedes, queridos hermanos, en la sencillez de nuestra vida. En el ajetreo de nuestra cotidianidad nos encontramos esta noche. Hacemos una pausa para encontrarnos a nosotros mismos. Hacemos una pausa para escuchar la voz de Dios. Hacemos una pausa para hablarle a Dios. Gracias a todos los amigos que se conectan en este momento. Y lo invito para que, si puede, compartir el enlace de esta, de esta transmisión, de este video, si lo ve en un momento diferido, pues le agradezco para que otros también, pues hagan esta pausa, la pausa que usted y yo vamos a hacer en este momento. Vamos a pedir a Dios la asistencia de su Santo Espíritu, nos encomendamos a nuestro Señor, para que Él nos guíe, nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar,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 de escuchar la palabra y de preparar la liturgia dominical. Entonces vamos a iniciar nuestra, nuestra escalera espiritual, este primer escalón que es la lectura. En este primer escalón vamos a responder la pregunta, ¿qué dice el texto? Vamos a escuchar en este momento la proclamación de un año. De la la segunda, Juan. Tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído, y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará, porque todo lo que les dé a conocer, lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre, también es mío. Por eso, les he dicho, todo lo que el Espíritu les dé a conocer, lo recibirá de mí. Palabra del Señor. Bueno, hermanos. Bueno, gracias a nuestro hermano que acaba de leernos, regalarnos la proclamación del texto. San Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. Tendría que decirles muchas cosas, pero no podrían entenderlas ahora.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 palabra del Señor, gloria a ti Señor bueno, este es el texto del Evangelio de este domingo domingo de la Santísima Trinidad el misterio de Dios ha sido un, una búsqueda del hombre a lo largo de toda la historia lo trascendente, el trascendente que, que inquieta que genera Expectativas de dónde venimos, quién ha creado todo esto, esta belleza, esta armonía perfecta, también hechos la creación, valiéndonos de las vías de conocimiento de Dios, de Aristóteles, de la perfección, de la belleza, del motor inmóvil. Pues buscamos de Dios, queremos comprender. Esta experiencia del totalmente otro. Está inquietado a muchos. Muchos. Todo el Antiguo Testamento es esa experiencia de un Dios Padre dándose a conocer el misterio de Dios. Muéstrame tu rostro, le dirá Moisés. Dime tu nombre. Si me preguntan quién envía, qué les voy a decir ha sido como una inquietud, queridos hermanos, eh, que ha estado en el corazón de los hombres, el misterio de Dios. Tal vez ustedes me han escuchado en otro momento esta anécdota de San Agustín. Cuando estaba escribiendo el tratado de Trinitate, o el misterio de Dios trino, caminaba por la playa en Cartago, San Agustín, y en, en el ejercicio de ir por la playa encuentra un niño que está, tiene un castillito y tiene un lago y entonces trae agua del mar y la pone ahí en el lago, en el huequito que llama lago y corre al mar y trae y se seca y corre. ¿tá? Ese día San Agustín entiende que lo que él intenta hacer, que es explicar el misterio de Dios, es, lo, es similar a lo que el niño está haciendo. Cuando Agustín le pregunta, ¿qué haces? El niño le dice, estoy metiendo el mar aquí. Y dice, San Agustín, es lo que yo estoy tratando de hacer. Meter la inmensidad de Dios aquí, en este tan pequeñito. El misterio de Dios. Queremos entenderlo. Entenderlo sería abarcarlo todo. Y si abarcamos a Dios todo, querría decir que nosotros somos más grandes que Dios. Había un santo místico que decía que el misterio de Dios... Más que entenderlo hay que adorarlo Y por eso dicen, que, dicen los estudiosos que la teología La ciencia de Dios, hablando así como tan, tan, tan llanamente Se debe hacer de rodillas, adorando a Dios Adorando al Señor Bueno, vamos a hacerle una miradita a los otros textos, a la primera lectura que este domingo corresponde a Proverbios 8, 22 al 31. Así dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba ni los primeros terrones de la orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo. Cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las, las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando sentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. Primera lectura, Proverbios 8, 22 al 31. La segunda lectura está tomada en Romanos 5, 1, 5. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido, con la fe, el acceso a esta gracia en que estamos. Y nos gloriamos apoyando, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia virtud, la virtud de esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Son los textos de la liturgia de este domingo. Volvamos al Evangelio San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. El misterio de Dios nos abarca totalmente, queridos hermanos, entenderlo todo. Entender incluso lo que nos pasa, entendernos a nosotros mismos. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Es el Espíritu de Dios el que nos permite entender.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 Bueno, no quiero tampoco, poco pues que se enreden con palabras técnicas. Solo quiero invitarlos para que le pidamos a Dios que hable en nuestro corazón y que afine nuestro oído para poder escucharlo. ¿Qué dice el texto? Vamos al segundo paso. ¿Qué me dice Dios? A partir de este texto que hoy se nos ha anunciado. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice Dios? Amado Dios, esta tarde, esta noche, Tú me estás hablando. Escucha Tu voz que me dice a su debido tiempo lo entenderás. Quiero entenderlo todo, Señor, pero tu misterio me sobrepasa tanto. Hoy tú me dices, a su debido tiempo, con la gracia del Espíritu, te de rodillas, ¿Qué me dice Dios? No es tan fácil, queridos hermanos, cuando nuestra mente es tan pequeña, tan limitada, cuando estamos llenos de tanto pecado, cuando hay tanto ruido, escuchar la voz de Dios. ¿Qué me dice Dios? Tercer paso, ¿qué le digo a Dios? Yo quisiera iniciar con el Gloria, lo que mi corazón en este momento me voy a decir.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 Señor, tu misterio tan grande y yo tan pequeño, tan inmenso y yo tan pequeño.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 Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el manto sobre las aguas, obra de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Quinto paso, la acción. Podríamos aquí preguntarnos cómo crecer en el amor a Dios. No cómo, con, cómo conocer más de Dios, cómo amar más a Dios. San Juan Pablo II, nuestro santo patrono, dice, hablaba de los lugares de encuentro con Dios. La Biblia, la Palabra, la liturgia y los hermanos. Aquí lo escucho. En la liturgia lo celebro. Y en los hermanos lo ayudo. Me acerco a él.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 para que también podamos ver, escuchar, oír. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. El Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde, los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Una feliz noche, un feliz día. El Señor los bendiga y me los abrace a todos.